Bienvenidos a este vlog Yo soy Majo y este es mi primer vlogmas Entonces estoy emocionada por todo lo que les voy a estar enseñando De aquí a que sea navidad Entonces, pues ya menos salgo de vacaciones Ya van a ser mis exámenes Pero anyways, o sea, de repente hay como cosas que me gustaría compartirles y también a ver si se puede hacer un viaje que hago en todas las navidades, entonces se los estaré enseñando la verdad no sé cada cuando voy a postear un vlog más pero pues sí va a ser como un ponchecito de varios días y así hasta que sea navidad, así que ahorita voy a, ir a hacer unas compras y les enseño qué es Les voy a enseñar rápido lo que compré, ya que el otro día no los llevé conmigo. Y bueno, no grabé en Walmart porque... Oh, luego es... Las compras son muy rápidas y con esto de la cuarentena ya uno no puede estar a gusto en el súper. La verdad es que me gusta mucho ir a investigar qué cosas de organización venden. Porque son de las veces que deseas vivir en Estados Unidos solo por esas cosas. Quiero como comprar más de ese tipo de cosas como en IKEA, Target, de organización... De hecho, hay una hay una serie en Netflix que se llama algo de Home Edit o algo así, que son de dos chavas que tienen un método de organización. Yo sé que no soy la mejor, pero trato de... Esta vez lo voy a lograr. Bueno, ellas utilizan este, su propio método, pero utilizan mucho cajas blanc transparentes donde se puede ver todo. Y yo soy fan de esas cajas. Solo que siento que comprarlas allá te puede salir más barato o si las compras a granel. Pero aquí con el envío y si te las mandan me da miedo que lleguen rotas. Entonces por eso yo no las pido. Pero si tienen la oportunidad o de conseguirlas, eh, está súper padre. Yo espero pronto poder conseguir las mías. Y en Walmart también venden transparentes. Pero no sé. Soy un poco piqui con los precios. Y me gustaría como conseguir más. Y como un paquete más grande de cajas. A menos precio. Porque pues yo le quiero para varias cosas. Pero lo que me gustan de esas es que las puedes ver. Y las cosas que hay dentro. Porque a veces te pasa que compras algunas. Y no sé. No sabes qué hay. Ya ni las sacas. Se te olvidan que están ahí. Y la organización no tiene su fin. Bueno, lo primero que compré fueron dos cajas de estas. Eh, se supone que son de material reciclado, eh, de agave o algo así, y con su tapa. Cuando la compré, chequen en que cierre. O sea, ahorita ya no la puedo sostener con la tapa, pero que cierre bien. Y yo compré estas dos, me costaron 100 pesos, este... 100 pesos con toda mi tapa para guardar maquillaje y todo eso, compré dos y pues sí, otra cosa que compré fue este tapete, este tapete de yoga o para hacer ejercicio, eh, omitan todo esto, para hacer ejercicio, eh, bueno ahorita les voy a mostrar este patrón que tiene, me gustó mucho, no, no se notaba cuando lo compré y me costó 200 pesos prox no me acuerdo muy bien Algo que no es de organización pero que me hizo muy bueno Porque, bueno, si cuentas con un costal de box Te va a funcionar Yo compré estos guantes de la marca y eh, Que son como color platino Como tengo un costal y quiero practicar y aprender y ejercitarme Compré estos y costaron Aprox 300, 400 más o menos eh, Y eso fue todo lo que compré para hacérselos más rápido menos tarados. Otra cosa que también compré que no es de Walmart, es de Amazon. Les voy a dejar el link aquí abajo. Y este. Busqué muchas, muchas como cajas de, o bolsas de organización para sábanas, ropa que quieres guardar como hasta arriba del closet. Son estas. Viene un paquete de cuatro y son muy espaciosas. De rato les voy a enseñar cómo organizo mis gorros o ropa de, bueno, accesorios de invierno y fueron aproximadamente creo que 400 y cacho, no les pongo algo exacto para que no vaya a haber problemas pero 400 y cacho se me hizo un precio excelente para cuatro bolsas que te sirve pues para lo que quieras y están muy amplias y las puedes poner arriba sin miedo a que esté llenen de tierra o algo arriba en el closet, entonces eso también me gustó de esta compra It's ready, It's ready, steady. Ooh, It looks nice. Mmm, my first alimento. ¿En serio? <laughs> no, my first food in the air fryer. Se ve chistoso, parece como papas fritas, pero es el pollo. Déjase pollo. ¿Tú te mereces el Yo. My first impression. De la pizza. Ay, se me está rompiendo. Parece que tiene papas, pero es pollo deshidratado. ¿Te gusta? De 10. Sí sabe bueno, ¿eh? Ajá. el high ball ¿no? Ah, no claro. sí. Sí. Sí. Hey, vale, necesito como un estabilizador para <risa> Oye, no, esto se, ¿Eh? se, ¿Eh? se <risa> pone Holy shit. Esperemos que estén abiertas Las tres. Si no ya valía. Sentado. ¿De la nueva? ¿Sí? sí. Sí. Sí, la de la de la de la <ríe> de la de la de la de la de la de otra te voy a salir de la ventana de ti. Ay, no. que que Escuchamos, ¿no te va a caer mis artículos de invierno como les dije muy útil estas bolsas para esta pasarlo pues creo que me es más fácil buscarlas así como son algunas cosas muy grandes o como gorditas estorbosas pues como que no sé como que no es difícil buscarlas en esta Tengo que como que me abre todo y si me toquen aquí mi ropa deportiva, va a ser más Quiero enseñarle algunas cosas que tengo. Esto me gusta mucho porque es como calientita, gris, como de pana, no, no sé. No, no es de pana, es de filtro. Como un filtro. Esta este es azul, se ve negra, pero es azul y es de pana. Estas dos las compré en Gap. Así dice, y esta no, o sea, no dice, pero es de gap. No sé si era de hombre, pero yo la agarré. ¿Y? qué tal? Esta no es de invierno, pero no, me gusta. O esta puedes usarla incluso en invierno y usar como un... un cuello, creo que se llaman. Este es como calentito. Así. Ay, creo que ya le hacía falta orense y la gorra creo que le da un buen toque miren me gusta como combina la mezclilla con cualquier cosa entonces sí si queda como un street style yo creo que está perfecto. yo creo que me veo un chongo porque si no me veo sin cuello Ajá. así queda perfect Este también es como de invierno también es como de pelitos obviamente fake no me gusta matar animales pero amo el Animal Print. Como pueden ver, lo amo. Ven. Tengo otro gorrito sin Entonces las tengo que mostrar. Para cuando vaya a las casas. Las compré también en el centro. Y dije, tengo que comprarme otro. Ay, tengo esta. Igual está divina. Está como muy retrohizo que me la compré hace en años. Hace años. Esta sí es must. Así, como poncho. O doble Obviamente te lo regalé bien que no sea esto. No podía faltar. Es de American Eagle. Creo que también era de hombre. Que en cosas en la zona de hombres puedes encontrar un buen de accesorios increíbles para mujer solo es cosa de buscar oh. pero me encanta mi estilo no sé cómo puedo definirlo como townboy no sé como sport street style Esto tampoco es de lo voy a vender se ve como un poco clásica no sé ni dónde la compré pero bueno, sí puede funcionar, ¿no? Sí, está así. Se queda. Esta oh, Ya tiene como un jalón, pero me vale. O sea, me encanta porque es como más fino este animal print. Yo mucho de tengo esta, que también tengo desde chica, que tiene como pelitos. Color divino. combina con un. Me la pongo luego con un chaleco que tengo de invierno. Bueno, así quedó mi orden. Aquí puse las pianis que puedo verlas mejor. Las que tengo. O Según tenía una negra y no está. Y aquí puse todas mis gorras. Que puedo verlas mejor. Aquí atrás puse los guantes. Y ready. No, dice de cerrado. Otra cosa que también quería mostrarles es que cada Navidad o um, fin de año... Yo junto cosas que voy a regalar o vender. Bueno, este año se voy a vender. Depende de lo que vaya a sobrar de la venta. Y son cosas que me Ahorita que estoy aprovechando mi cambio de habitación. Y de cosas y todo. Saqué carteras. Cosas que ya no voy a ocupar. O que ya no necesito. Ropa en súper buen estado. Que voy a vender. A lo más mínimo obviamente. Este, pero pues es una recomendación que les hago. Que pueden hacer. Y a mí todavía me falta sacar algunas, pero... Pues, si ya no sientes felicidad con ellas... Debería de sacarlas, regalarlas, donarlas... Porque a alguien les va super a súper funcionar. Bueno, ahorita debería de estar estudiando. Y la verdad es que... No encuentro pasión alguna al respecto en estos momentos. Pero bueno, entonces voy a hacer ahorita escena. Me um, he dejado... Como que extrañamente... Tal vez sí me ha pegado de la cuarentena y en cuanto a organización, horarios y todo eso, me ha costado un poquito. Y incluso por tareas o no sé, como por cosas mías. se sí me han pasado mis horarios de comida, entonces pues estoy tratando de respetarlos otra vez. Y pues, esta es la cena. Sé que se ve un poco rara. Pero, son, bueno, eran dos panes tostados, solo que ya me comí un pedazo de este. Y son medianos, entonces se ven chiquitos. Pero tienen este crema de almendra, tienen polvo, bueno, harina de garbanzo, tiene hemp. Y chispas de chocolate con un poquito de miel sugar free. Eh, no puse porque ya es noche, no porque yo no consuma miel, siendo casi neutróloga eh, ah, también tiene plátano, creo que sí lo mencioné entonces ahí tiene como azúcar natural entonces quise eh, reducir porque me apeteció entonces este voy a darle una lectura a mi examen de mañana, bueno la información cenar esto y continuaremos mañana el black así que descansen